Uno. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Eh, estamos ya aquí a través de Conciencia T con muchas prisas como es un cierre de semestre normal de actividades en el tecnológico de Monterrey, eh, ya próximos a terminar y culminar ahora sí el periodo de eh, exámenes finales para los que están estudiando de modelos anteriores y del TEC 21, pues ya entrar a la semana 18. Y obviamente eso implica un montón de actividades para nosotros, que somos profesores, sobre todo calificar eventos y muchas otras cosas más. Y entonces, pues como siempre, vamos a hacer un programa de repente corto sobre algunos temas y que espero que nos puedan seguir en Conciencia Tech, la página de Facebook o Tráfico 109, la estación de radio del TEC. Hola, Yola. Hola, Raúl. Hola, pues buenas tardes a todos, Este, pues tal como lo dice David, estamos en un periodo de cierre, de prisas, pero pues, pues queremos darnos la oportunidad, pues precisamente haciendo alusión a esta etapa de cierre y sobre todo de este mes que está iniciando, el mes de diciembre, que a todos nos despierta sentimientos, nos despierta recuerdos y sensaciones que no sabemos por qué, pero que normalmente, pues es un mes especial, es el famoso mes decembrino. Y bueno, pues no, deje, no podemos dejar de mencionar pues la próxima graduación de, de los alumnos que nos ha tocado tener contacto con ellos y qué mejor el tema que vamos a abordar el día de hoy, que es el de gratitud, pues para poder tocar fibras y, y ver cuál es el significado profundo de este concepto. Muy bien, pues excelente día, igual un gusto saludarles como dicen, ya cerrando semana 5 del último periodo de TEC 21, ya pas, casi por concluir semestre, año y todo lo demás. Entonces, qué mejor manera de, de ir cerrando este, estos puntos a través del agradecimiento, ¿no? Entonces, pues, sin más preámbulos, adelante. Y, y es que la verdad, de repente, eh, hablar de, de gratitud... A veces, eh, cuando no estamos, eh, estamos en el piloto automático, se nos olvida esta valoración de las gracias, ¿no? Y de repente lo hacemos en automático, o sea, sí, nos hacen un favor, pedimos algo y damos las gracias. Pero ¿cuál es el sentido real de, de la gratitud? ¿Cuál es el sentido de agradecer? Por lo que sí soy y por lo que sí tengo, y no de estar lamentándome por lo que no soy y por lo que no tengo. Entonces, yo creo que esa parte de estar agradecidos y de este concepto permeado hacia todos los ámbitos de nuestra vida, creo que es algo muy valioso. Definitivamente, creo que esto ha tocado un punto crucial, eh, David. Bueno, la, la definición etimológica de gratitud, pues viene por ahí de latín. Digo, no. No nos extraña porque muchas palabras que utilizamos en nuestra vida cotidiana vienen, vienen de, de latín y bueno, tiene que ver la habilidad de ser agradecidos, ¿no? O sea, que, que y, y de hecho es una cualidad o sentimiento que nosotros manifestamos. Pero ahorita mencionabas, bueno, pues es cuando recibimos algo y queremos, pues como estamos agradecidos por eso que recibimos. Y aquí eh, a mí me gustaría abordarlo desde dos puntos de vista. Primero, por ejemplo, nosotros sentimos gratitud cuando es algo espontáneo, cuando recibimos algo espontáneo, alguien que nos hizo un favor, alguien que tuvo un gesto, de repente te ayudó en una actividad y, y es algo que sucede en el momento y bueno, pues un gracias, una sonrisa, eh, un gesto amable, pues es la forma en que nosotros demostramos esa gratitud a la acción que tuvo cierta persona con, con nosotros. Pero por el otro lado está lo que tú mencionabas hace un momento, David. Bueno, pero ¿qué sucede si yo... Eso en lugar de que solo sea espontáneo y que solo agradezca cuando pues, suceden cosas que me hacen sentir bien y que yo valoro porque me ayudaron a, a hacerme sentir bien o, a, o a, a hacerme sentir feliz, yo lo vuelvo un hábito. O sea, la gratitud es un sentimiento como tal, pero ¿qué sucede cuando yo lo vuelvo un hábito? Y al hacerlo un hábito, entonces quiere decir que yo voy a estar agradecido agradecida y consciente de cada cosa que me sucede en el día a día entonces cuando tomas esa conciencia y empiezas a darte ese espacio para poder agradecer el que tengas salud, el que tengas trabajo, el que tengas familia el que tengas amigos, el que tengas un techo el que tengas en qué transportarte y bueno pues ahora para nuestros queridos graduandos, el que tengan la fortuna de graduarse de una carrera profesional y de una institución como lo es el Tecnológico de Monterrey no sé, ¿tú qué opinas Raúl? Sí, eh, pues la gratitud es algo fundamental, como tú dices, si, si bien eh, es un sentimiento, pero uno eh, puede acostumbrarse, habituarse, ¿no? este, generar incluso una disciplina en ese sentido, ¿no? No, algo que ni siquiera requiera ser forzado. De hecho, estaba, estoy leyendo un libro que se llama Dinero Feliz, de un autor llamado Ken Honda, que justamente en uno de los capítulos habla sobre la sobre agradecer todo, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental porque nos ayuda, pues la gratitud nos implica reconectarnos con el presente, porque entonces valoramos qué es lo que estamos experimentando actualmente, cómo nos sentimos, qué estamos viviendo, cómo nos percibimos a nuestro alrededor y también pues las cosas que hay externas, ¿no? Que hemos logrado, que hemos conseguido. Entonces, hay infinidad de motivos para poder agradecer. Eh, pero a veces no nos damos el tiempo, ¿no? Y algo que es, eh, pues, una naturaleza del o parte de la naturaleza del ser humano es el deseo, ¿no? El siempre estar buscando más, el crecer más, conseguimos una meta y, y estamos ya visualizando la siguiente. Pero este el agradecimiento nos permite, pues, reconectarnos con lo que hemos ido hasta ahora y sobre todo nos da incluso una sensación de abundancia, ¿no? Este porque en realidad al estar en el presente, de hecho ese libro de dinero feliz si no lo pudiera resumir, todavía no lo acabo, pero si no lo, lo pudiera resumir, más que del dinero en sí habla de estar presente y que eso te permite conectar con, con la abundancia y obviamente pues parte de ello es el, el agradecimiento. Y, y tocas un tema muy interesante y es hablar, en, eh, es reprogramar nuestras creencias y, a, y este y... Modificar nuestros modelos mentales, porque de repente hemos escuchado y tiene, estoy haciendo alusión a esto, eh, hemos escuchado a veces muchas frases dentro de nuestro entorno que tienen que ver con la escasez. Y no con la abundancia. Y una herramienta poderosa para cambiar nuestro modelo mental hacia una vida próspera y abundante es la gratitud. Es esta herramienta de aprender a dar las gracias por lo que soy y por la valía que tengo como persona, primero que nada, y luego por todo lo que puedo llegar a tener, que es un montón de cosas. ¿Cuándo nos detenemos a agradecer que tenemos un par de ojos para poder ver? Claro, cuando ya no los tenemos, ¿verdad? O cuando ya nos fallan de, de alguna manera. O cuando nos detenemos a agradecer que tenemos unos dientes que con los cuales podemos masticar la comida y podemos vivir. Realmente o cuando nos damos cuenta de que eh, tenemos unas piernas sanas que nos permiten caminar, hacer ejercicio, hasta que nos empieza a doler la rodilla y ay ya no podemos caminar y ¡ah, caray! La valía y las gracias por todo eso que, que, que nos pertenecen pues ahorita que te estoy escuchando, David, pues vienen, vienen a mi mente muchas, muchas ideas y lo primero que quiero compartir es, eh, por ahí dicen que la, la antítesis de lo que es la gratitud, pues vienen siendo las quejas, ¿no? Entonces, contrario a lo que dices, que la gratitud nos trae abundancia. Eh, está comprobado y esto lo digo porque hay incluso libros y documentos que prueban que incluso la gratitud se puede eh, considerar una ciencia y sabemos nosotros que para que algo se considere una ciencia pues tiene que haber todo un proceso bien documentado, bien definido de por qué, o sea, una ciencia dependiendo el ámbito donde le estemos nosotros esté aplicando pues tienen que ser hechos donde nosotros podamos observarlos, comprobarlos y que cada vez que los estemos repitiendo pues nos arrojen los mismos resultados Ahorita que mencionabas eso de que pues, nos agregan fortuna y a, abundancia, pues está totalmente comprobado eh, y, y por eso me atreví a mencionar que es la ciencia de la gratitud, contrario a lo que apliquen las leyes de la física donde dice que polos opuestos se atraen y polos del iguales se repelen, bueno, pues la gratitud va más por la parte de la psicología positiva. ¿Y qué quiere decir? Y lo pongo en un ejemplo muy sencillo. Imagínense si estamos enojados o enfermos, va a ser muy difícil que en ese momento tengamos ese sentimiento de gratitud. El otro día en una clase, de eh, ahí con los, con los chicos, analizamos la pirámide de Maslow. Entonces, ya si recuerdan, pues están desde las primeras necesidades, que son las básicas, como la alimentación y la salud, y, y se rieron mucho porque yo les decía, ahora imagínense que traen un terrible dolor de estómago, les aseguro que por más enamorados que estén del novio o de la novia, no van a pensar en ese momento ni en darle un abrazo, ni en darle un beso, y ahí soltaron la carcajada. Entonces, regreso a... Pues a, a, esta, a esta parte, porque pues toda esta parte de la gratitud, pues tiene que ver de que cosas positivas te van a atraer cosas positivas. Por eso es muy común. Ver que si yo estoy agradecida y alguien me da algo o me da las gracias por algo también, pues entonces eso va a crearme un bienestar y va a crear felicidad. Entonces no aplica la ley física que conocemos de los polos opuestos, es parte de la psicología positiva y cosas buenas nos van a traer más cosas buenas o la cuestión de la abundancia que ahorita mencionabas, David. Sí, muy interesante lo que mencionas, Jolie justamente porque... Eh... Yo, igual que a mí me interesa mucho el tema de metafísica no y esas cuestiones, pues habla sobre eso, ¿no? Que eh, en la física mecánica, por decir, pues como dicen los polos opuestos, este, en este caso se atraen y, y los iguales se repelen, pero en el caso contrario, ¿no? Este, y en la parte metafísica es al revés, ¿no? Realmente si tú te sientes con una emoción o no una frecuencia de, de determinada índole, pues vas a traer más de este tipo de cosas, gente de ese estilo, ¿no? De hecho nos damos cuenta, ¿no? Que en realidad cuando empezamos a quejarnos mucho, nos empezamos a encontrar también personas que se van a quejar más y a veces parecen competencias, ¿no? De que es este, de a ver quién, a ver a quién le va peor, ¿no? Este y, y resulta que eso contraproducente, entonces es algo muy eh, importante. Yo de hecho antes lo, ya lo dejé de hacer, pero antes yo lo hacía mucho con mis alumnos, que de repente les decía, oigan, vamos a hacer un, saquen una hoja y vamos a hacer un quiz, ¿no? Y de repente se quedaban así, y les decía, este, ahora, ah, enumeren del 1 al 30, ¿no? Les decía, por ejemplo, ¿no? Entonces ya enumeraban, y como que se quedaban de que, pues, como que, ¿qué les iba a preguntar? Y al final les decía, tienen tantos minutos para agradecer 30 cosas, ¿no? En este caso. Y, así era, un, y era un pequeño ejercicio también como para, pues, romper el hielo de las clases, pero además para. Per, percatarnos de todo lo que nos permite, este, pues la vida, lo que decías David, ¿no? O sea, damos por hecho, eh, o sea, el hecho de que yo ahorita tenga ganas de ir al baño, ¿no? Y me pueda parar así de simple y voy, es, una, es, es algo para agradecer, ¿no? Alguien, hay alguien que no puede caminar o que necesita una silla, ¿no? y, y, en su, y en su vida a lo mejor ya se habituó, este, y, y es algo que, que también es, es, es digno de, de respetar y admirar, ¿no? No de sentir feo en realidad, sino es parte de una vida también, pero yo que tengo la posibilidad de esto, pues agradecerlo, ¿no? Como dices, de ver, de escuchar, de tener alimento, de poderme preparar un café, de abrir la llave y que haya agua, este, ¿no? O sea, eh, lo relaciono con algo que menciono mucho cuando hablo de innovación, ¿no? Lo, lo que hoy es innovación, pues ya mañana deja de serlo porque ya es lo mínimo indispensable y así nos pasa luego como seres humanos cuando perdemos la conciencia, ¿no? Este, no, creemos que todo ya es por hecho, ya está dado por hecho y que lo demás es para arriba. Está bien, creo yo, yo no veo nada malo en la ambición, eh, en tener una ambición eh, bien dirigida, que te ayude a crecer, pero sí el el que la catapulta sea el agradecimiento precisamente. no Eso es lo que nos, te va a ayudar a, a, a sostener bien todo lo que vas consiguiendo. Y como lo va diciendo Yola y lo vas diciendo tú, Raúl, eh, si es una sí si existe esta parte de la ciencia de la gratitud. Y eso habla de que eh, las personas que practican el agradecimiento como un hábito, como algo consciente, son más felices y están más satisfechas con su vida y experimentan mejores relaciones interpersonales y también tienen esta eh, esperanza, este optimismo y esta buena autoestima. Y no estoy hablando del club de los optimistas, ¿verdad? Estoy hablando de eh, en que tu entorno como ser humano te sientes mejor y al sentirte mejor lo reflejas, lo vibras y las personas lo perciben a tu alrededor y por ende te generas este mismo grupo de personas. Otra cosa importante es que las personas también se vuelven más compasivas y bondadosas con tu entorno, pero también contigo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Empiezas a modificar esos modelos y esos diálogos internos donde tú eres tu peor juez. Entonces, imagínate esta posibilidad de también generar oxitocina que te ayuda un montón químicamente a tu cuerpo y que te permite estar alegre y más feliz. Sí, me, me encanta lo que comparten tanto Raúl con esta, con esta parte o este enfoque de que es bien padre ser ambicioso. Yo creo que todos tenemos, pues, ciertas ambiciones y bien dirigidas, porque es lo que nos va a jalar a siempre estar creciendo, tanto en el ámbito personal y profesional. Pero, pues, siempre no, no perder ese enfoque. Y la parte también que, que compartes tú, David, bueno, de. Otra vez, de que es una ciencia y está comprobado, científicamente valga la redundancia, pues el efecto positivo que, que tiene en nuestro cuerpo. Yo agregaría además pues que eh, provoca que liberemos más dopamina y más serotonina, que están, son hormonas directamente asociadas pues al bienestar y, y, a, la, y la, a la felicidad. Y déjenme compartirles precisamente un, un, un evento que me sucedió el día de ayer, eh, ayer me mandó un mensajito uno de mis próximos graduandos, digo aquí en Campus Sinaloa vamos a tener la grabación el 13 de diciembre y creo que por ahí más o menos en esta semana, esta secuencia pues todos los campus las vamos a tener y me pregunta, maestra está en su oficina le digo, sí, le digo, aquí, es, aquí estoy estoy en una reunión, le digo en unos 10 minutos me desocupo y bueno entonces ya, la verdad, les confieso que me preocupé porque siempre pues cuando va a hacer la grabación pues me preocupo por si algunos vayan a quedar debiendo una materia, cosas así por el estilo. Entonces, como ayer el último examen final, me preocupó un poquito y dije, espero que todo esté bien. En cuanto me desocupo, les digo, ya estoy lista. Y me llega pues un grupo de estudiantes, me llegan aquí a la oficina y la primera frase, y de verdad se me quebra la voz al recordarlo, venimos a darle las gracias. Entonces, o sea, de verdad ahorita lo estoy diciendo, y, y es una emoción que me invade. Entonces, por eso les digo, está comprobadísimo que el hecho de que nosotros nos demos gracias a alguien, pues el efecto que, que nos provoca, ¿no? Entonces, pues ya aquí est estuvieron y redactando varios eventos que sucedieron a lo largo de, de, de estos nueve semestres. Y, y bueno, o sea, quise compartir este, este evento porque... Yo creo que nos ha pasado mucho uh, en diferentes sucesos y por eso yo creo que el mes de diciembre lo vemos tan especial, no porque sea diciembre siempre porque sea el último día de, del año, sino por todas las acciones que nos toca ver. Es cuando se desatan las campañas de que don un juguete para las familias más necesitadas, cuando inician las colectas de los juguetes o la ropa que ya no utilices. Entonces, como vemos muchos sucesos donde, donde nosotros estamos predicando con bondad, con, bondad, con hacer sinergia, con la parte de empatía, entonces eso es lo que nos desata la gratitud y nos provoca ese bienestar y hace pues que este mes de diciembre se haga especial. Muchas gracias por compartir yo la, tu, tu experiencia y pues también agradecerle a tus alumnos porque a través de ti podemos percibir justamente esa gran emoción y la verdad es que justo es algo que estaba pensando hace unos momentos, ¿no? Hay hay veces cuando que cuando conectamos profundamente con la gratitud nos conmueve, ¿no? La vida, o sea, ni siquiera hay una razón, solamente con decir, estoy vivo y ya es suficientemente para dar gracias, ¿no? Hace ratito igual pensaba que al final, desde hace tiempo pienso que esto, como que, que, que la vida al final es un juego, ¿no? Y creo que dentro del, la principal, el principal factor que nos pone este juego, ¿no? Es el tiempo, que el tiempo es limitado, entonces donde nosotros pongamos eh, o dediquemos el tiempo es donde realmente vamos a poderlo disfrutar al máximo, esta experiencia, y eso no significa que no haya cosas que a lo mejor no nos hagan sentir bien, ¿no? Este, es parte de la misma vida, es parte de la humanidad, el enojo, la ira, la tristeza, todo ese tipo de cuestiones que a veces no, no es tan agradable, es parte de la misma humanidad, y también es bueno agradecerlo. A lo mejor no en el momento, pero cuando conectamos los puntos hacia atrás, Realmente todo nos permite ver cómo nos ha ayudado a, a crecer y sobre todo, como les decía, no a estar pues experimentando esta realidad, no que creo que es algo eh, fundamental en este sentido. Entonces la verdad es que el agradecimiento, eh, agradecer incluso así como el amor, no yo creo que no necesitas razones para poder eh, expresarte, no creo que es parte de igual de nuestra naturaleza álmica, el amar, el agradecer y no se necesitan motivos para que esto suceda. Tomando las dos experiencias que, que, o lo que me acaban de mencionar, ahorita vengo regresando de culminar la concentración de Industria 4.0 con mis eh, alumnos. Eh, fui agradecido por ser el coordinador de, de, de, la, de la concentración. Y la verdad es que, como, como lo mencionan ustedes, estaba súper emocionado y súper alegre de verlos, cómo desarrollaron su presentación. Y la verdad, muy agradecido con ellos y con mis compañeros por el nivel de compromiso que mostraron para sacar adelante este trabajo. La verdad, eso eh, me emociona y, como dice Raúl, me alegra, me hace sentir pleno. Y lo agradezco por ello. Y el otro punto que toco y que conecto, como dice Raúl, también es importante agradecer las cosas que no son tan buenas o que nosotros desde un punto de vista eh, personal, a través de cómo modelamos nuestro entorno, creemos que no es algo eh, bueno. ¿Cómo voy a agradecer que... Perdí todo mi dinero, ¿no? ¿Cómo voy a agradecer que de alguna manera estoy sufriendo por una separación o un divorcio o algo, o alguna pérdida? O sea, ¿cómo lo voy a agradecer? Si sí, en este momento no lo entendemos eh, o, no lo, o no somos capaces de ver más allá de lo que es nuestro presente y nos duele, nos frustra, nos enoja, eh, eh, etcétera, pero estoy seguro que si dejamos pasar un poco de tiempo, el dolor a lo mejor no va a minorar, pero sí va a haber el entendimiento y el agradecimiento, porque gracias a ese evento o esa situación, hoy soy una persona distinta a la que era, y me doy cuenta y puedo valorar algunos aspectos de mi vida que a lo mejor antes no valoraba. Y, y es un tema complicado, difícil y, y fuerte porque de alguna manera eh, no estamos acostumbrados a ello, pero creo que eso nos hace crecer en varios aspectos de nuestra vida, e inclusive agradecer aquello que nosotros consideramos como que no lo entendemos hoy. Sí, definitivamente con, concuerdo con, con ambos, David y Raúl. Eh, creo que cuando nos suceden cosas negativas, pues decimos, o sea, que nos causa enojo, coraje, frustración y por qué a mí me pasó esto y, y si yo soy bueno o soy buena, si yo siempre hago las cosas correctas. Entonces empiezas pues mucho pues a renegar de las cosas que te suceden. Por supuesto, cuando tenemos a flor de piel emociones negativas, pues no somos conscientes, o sea, eh, muchas veces pues perdemos como que el enfoque. Y hasta que pase el tiempo, como tú lo compartes, David, pues podemos como que recobrar la conciencia y decir pues... Gracias por ese aprendizaje, gracias por ese crecimiento, pues aunque en su momento haya, pues haya sido muy, muy duro eh, manejarlo, manejarlo como tal. Eh, creo que la gratitud si la volvemos un hábito, sé que es difícil, pero la pandemia, qué mejor maestra que la pandemia para poder dar gracias por lo que tenemos, o sea, creo que a todos nos tocó conocer a alguien o a alguna familia que, que sufrió una pérdida por algún familiar por, pues, por esta pandemia. Yo recuerdo muy típica la frase que decían, es que lo teníamos todo y no lo sabíamos. No sé si a alguno de ustedes le tocó escuchar. Y refiriéndose a la convivencia, eh, tan solo los ejemplos de las grabaciones, donde nuestros alumnos frustrados, enojados, y decían, oye, todo lo que estuve esperando para, para poder estar en mi acto académico y no lo estoy teniendo. Entonces había, pues sí, mucho enojo, eh, respecto a eso, pero solo cuando nos suceden realmente cosas que perdemos y que las damos por normal, o sea, que, que no las valoramos, es cuando realmente recobramos la conciencia y podemos agradecer nuestro día a día. Si tenemos salud y decimos a veces que incluso pecamos o dañamos nuestro cuerpo, este, a lo mejor ingiriendo demasiada azúcar, demasiada harina, o sea, muchas cosas que sabemos que a la larga nos pueden hacer daño, pero pues nos creemos invencibles y no agradecemos esa salud que en su momento tiene, tenemos hasta que pues, la, nos, se nos cobra factura y entonces es cuando estamos enojados y frustrados de por qué y valoramos lo que teníamos en su momento. Pero creo fielmente que si lo volvemos un hábito del día a día un minuto, dos minutos, me encantó lo que compartió hace ratito Raúl de la práctica que les ponía a sus alumnos de poner 30 cosas. Eh, puede haber un efecto positivo en nuestro día a día, levantarnos eh, en algún momento especial que nosotros tengamos, agradecer lo que tenemos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo y, y pues con ello lograr cambios significativos en nuestra vida diaria. Muy bien, Yoli, muchas gracias. Y, y ya, pues sé es, es que estamos a punto de, de concluir, pero justo lo que mencionas, digo, yo no sé ustedes, pero yo me siento, siento hasta como, como si vibrara mi corazón en este momento este, de todo lo que hemos platicado y eso es algo que, o sea, no necesitamos nada externo para que esto sucediera. Simplemente el hablarlo, el expresarlo, el compartirlo es más que suficiente. Entonces, nada nos limita a que podamos desarrollar este hábito justamente y además es muy positivo este, para nosotros, pero también para los demás. Y sí, como, como lo dice Raúl, nos quedan cuatro o tres minutos de tiempo y recapitulando todo lo que hemos dicho y agradecido por el tiempo que nos, que nos tomamos a pesar de nuestras agendas tan apretadas para estar aquí en este momento y en este espacio. Yo no creo que haya este eh, pretextos, sino eh, dios y di di o aspectos importantes en que compartir como es este. Y yo les dejaría una tarea a todos aquellos que nos escuchan y nos ven. Hagan un diario de gratitud durante 90 días en el cualquier minuto como lo dijo Yola como lo dijo Raúl un minuto, dos minutos en la noche, en la mañana a la hora que ustedes quieran anoten tres cosas que quieren agradecer de la vida en ese momento conecten con ustedes un minuto de respiración eh, relájense agarren su, su libretita o su hojita y empiecen ya pongan la fecha y pongan las tres cosas que, que, que agradecen y después de 60 días revisen Revisen eso y que se les vuelva un hábito ya inconsciente. Esa es la tarea que yo les dejo. Espero la puedan practicar y espero que nos platiquen después de 60, 90 o si ya lo hacen para el resto de sus días, qué sensaciones y qué sentimientos les da. Muchas felicidades a todos los que se gradúan. También aquí el 12 de diciembre tenemos la graduación. Todavía la semana que entra estaremos libres de de lo mismo, pero que todo culmine con mucho éxito, agradeciendo por todo lo que, que, que viene y por todo lo que, que, que, que continúa para cada uno de nosotros nos vemos creo que todavía la próxima semana y les mando un abrazo y les agradezco a Yola y a Raúl por estar aquí, también a Andrés por producir el programa y pasarlo a través de nuestras redes sociales Bonita tarde mm. para todos sí, bien. Sí, bien.